Pablo Rodríguez, el propietario de este nuevo concepto de panes, pasteles, dulces... ...andurzando la vida a todos aquí desde La Campana, Nueva Andalucía... ...y él nos va a hablar un poco de todo lo que vamos a encontrar aquí... ...en este lugar, que se llama Hola, buenas tardes, pues bueno, os presento mi, mi panadería... Eh, ...y bueno, tenemos una gama de productos que va desde panes 100% artesanales... ...elaborados con masa madre y algunos pues son elaborados con harinas ecológicas... ...como el pan de espelta, el pan de centeno... ...y aparte pues vamos a tener una selección de productos de pastelería... ...que incluyen tartaletas, éclairs, macarón en un futuro... Y, ...y aparte pues tenemos una selección de bollería diaria... ...croissant, brioche y masa fermentada laminada". Eres de Huelva, ¿no soy Pablo? yo. ¿Y, y cómo fue la idea de decir, voy a invertir aquí en la campana? ¿Me voy a venir aquí? ¿Me voy a instalar? Voy a pues bueno, hace unos 7 u 8 años estuve trabajando un año en Gibraltar como jefe de pastelería de un hotel de cinco estrellas y en esa etapa tenía unos amigos que vivían aquí en Marbella y venía frecuentemente a visitarlos. Entonces, después de mucho tiempo fuera de España, pues tenía muy buen recuerdo de, de esa época aquí en Marbella. Y mi mujer es de Lisboa, yo soy de Huelva y decidimos venir para España y pensamos en un sitio que fuese internacional y que nos diese oportunidades a los dos. Y bueno, pues decidimos de, de venir a Marbella. Bueno, volviendo a los productos sí. que vas a tener aquí, eh, vamos a tener un repasito porque ahora sabéis mucho de los celíacos, que si son con gluten ¿no? Quédate aquí que, se, que te veamos en la sí, cámara. Sí, sí. Eh, ¿Cómo se lleva también este tema, no? Que ahora cada vez más, ¿no? Hay sí, personas más celíacas. Cada vez es más demandado y sí es verdad que es un producto son productos que cada vez lo, pues el público lo, los exige más. Nosotros vamos a tener una selección no diaria pero sí que dos o tres días a la semana vamos a tener a la venta pan de trigo sarraceno apto para, para personas intolerantes al gluten, porque int intentamos pues bueno, de, de contentar a todo, a todo tipo de público. ...bueno, la verdad es que también, bueno, las tartas... ...que tenemos ahí hemos visto sí. hay una, para los cumpleaños... ...para todos los eventos, sí. o las tartas tienen que estar, ¿no? Tienen que estar, procesos, tienen ¿no? que estar, tienen que estar las tartas... ...tenemos tartas con muse, tartaletas... ...y prestamos mucha atención a las temporadas... ...a elaborar tartas, pastelería ...que tenga presente la fruta de temporada... ...intentamos de usar la fruta lo máximo fresca posible... ...compramos en la frutería aquí que tenemos aquí al lado... ...y bueno, la intentamos de dar mucha presencia... ...a la, a la estacionalidad de, del producto en nuestra pastelería. Bueno, ¿Cuál es tu dulce perfecto? ¿Cuál es tu dulce Mi dulce perfecto? favorito yo diría que es una milhoja... ...con crema pastelera de, de vainilla. <ríe> Sí. Sí. Te deseamos mucho éxito, ha venido verdad? también Cristóbal Garre a darte también las felicitaciones y a desearte lo mejor. Y bueno, también nos, nos agrada de que este sitio esté aquí, que hay muchísimas viviendas, hay sí. muchísimo espacio y seguro vas a tener una clientela excelente. Muchas Mucha suerte, gracias, Pablo. gracias. gracias. Pasamos a entrevistar a Cristóbal Garre, él está siempre ahí apoyando a los negocios, lo hemos visto en muchísimas ocasiones, con todo él viene y lo apoya eh, y eso está muy bien porque realmente son personas que, fíjate, que, que han estado recorriendo a varios lugares y tal y al final decide de apostar por aquí, por esta tierra, por la cosa del Sol, por la Lucía, la, la Campana, que es tu, tu distrito, ¿no? Bueno, los que vivimos por aquí sabemos que aquí se vive muy bien también sí, ¿no? Y, y han decidido desde luego... ...implantarse en el sitio de mayor expansión... ¿no? el ...de mayor crecimiento que hay ahora mismo... ...que esta zona de la, de la Campana... ...tenemos muchas promociones que están en marcha... ...con muchas familias que se están implantando aquí... ...así que el espacio y es muy necesario... ...que todos estos locales que se están haciendo nuevos... ...pues se vayan llenando... ...y si es con productos de primera calidad... ...como los que están ofreciendo aquí... ...pues mucho mejor... ...dale la enhorabuena a, a Pablo y a todo el equipo... ...por apostar por Marbella, por Nueva Andalucía... ...por aquí por la Campana en concreto... ...y traer este tipo de productos ...que, que la verdad es que... Merece la pena el, el, el poder disfrutar de esto con todo el trabajo que lleva desarrollando ya en su currículum en, en, en muchas partes de, de Europa, ¿no? Y bueno, y darle la gracias a todos los asistentes que la verdad es que se han volcado para echarle una mano y aquí no podía de otra manera, estamos también con él. el canal de la Mar con dulce, así que aquí nos va a tener el cliente <risa> casi siempre. Muchas gracias, Cristóbal. Gracias. Y bueno, vamos a endulzar un poco. Claro gracias. que sí, muchas gracias a todos. Gracias. <risa>